Muy buenas amigos, vengadores y vengadoras, bienvenidos a Toxic Game Channel, aunque hoy está más radiactivo que nunca, está algo más que tóxico, está radiactivo. Vamos a dar un número de 11 o más tips o trucos para vuestra Xbox Series X y vuestra Series, U, Series F, perdón. Eh, vamos a ver. ¿Cuántos de ustedes, cuando llegáis a casa eh, y os tiráis en el sofá, tengo ganas de jugar, pero el mando está ahí, está, estás como un Jedi, estás ahí, no va a funcionar, pero tú lo intentas. Concha la Laura, no lo vas a conseguir. Ya te digo que, que, que eso solamente en las películas. En la vida real vas a tener que levantarte, coger el mando de la televisión y ya de paso no te olvides del mando de la consola que te va a hacer falta y enciende la televisión y enciende la consola. Bien, si yo te dijera a Google Chrome o a Leza, a estos, do, estos dos... Eh, sirven para lo que voy a decir ahora Aleza, enciende la televisión Aleza, ponme Xbox estoy accediendo a Xbox Series X o te pregunté eh, ¿cuál de las dos consolas eh, Series X o Series X? ¿a cuál de las dos consolas quieres? porque a lo mejor lo tienes configurado con las dos consolas Series X vale Plan y te sale directamente no solamente ya se ha encendido la, la pantalla del televisor sino que además se ha encendido la consola tú ya tienes el mando al lado porque eres un hombre de bien o una mujer de bien. Entonces, como eres una mujer de bien o un hombre de bien, tienes el mando cuidadosamente al lado. Da igual que el eh, que el mando no sea de élite. Es tu mando. Así que lo tratarás como si lo fuera. Y directamente te pones a jugar. Cuando terminas de jugar o por lo que sea, por beber, por ejemplo, estás bebiendo agua, estás bebiendo Coca-Cola como yo, y se vaya, hombre, Ay, estoy en mitad de la partida, ¿y ahora qué hago? Aleza, dale al pause. Y Aleza le da al pause a tu consola y a tu juego. Sí. Es más, también le puedes ir, te puedes ir al baño, lo tiras por la cocina, que siempre, cada, cada vez que, o por lo menos yo, ¿eh? Cada vez que voy al baño siempre he hecho un vistazo ahí a, ahí, a, ahí a la cocina y a ver a ver cómo crece la nada, porque no hay nada. Si, si entras y no hay nada, pero tú miras igualmente, da igual. Eh, hay un gordo en mí. Hay un gordo en mí. Si lo quieres conocer, ven y suscríbete. Bien, eh, <risa> esto no me lo tenía preparado, pero bueno. Eh, ¿Entendéis? ¿Entendéis el concepto, no? Lo, lo, todo lo que podéis hacer con vuestro Google Chrome y con vuestra Aleza, sobre todo con Aleza. Aleza, ponme el Software 2. Y te lo pone. Aleza, ponme Halo. Aleza, quita Halo. Aleza. Dale paust al halo. Aleza, eh, eh, la, las palabras que se suelen utilizar sería por ejemplo, Aleza, lanza halo o inicia halo. Porque ya conocemos las máquinas y utilizan palabras ahí como propicios días y tal y cual. Vale. <risa> esto, esto parece chiste. Pero, pero es verdad, ¿eh? Bueno, con los juegos digitales y con los juegos físicos, ¿qué pasa? Que los juegos físicos cada vez son menos físicos. Cada vez es más, pues, un launcher, un descargador. Metes el disco, te salen, eh, yo qué sé, 20 gigas. Pero, sin embargo, eh, bajo gracias a la red, eh, hay 64 gigas más. ¿Qué dices tú? Bueno, pero vamos a ver... Mmm, ...entonces no me estáis vendiendo... El, el, ...de físico esto no tiene nada... No me, ...no me habéis vendido el juego entero... ...me habéis vendido un, un launcher... Nada, ...otra cosa... ...pero desde luego... ...esto no... Eh, ...había también una cosa que quería comentaros... Eh, ...precisamente de esto de los juegos digitales... Que ...tú ya las has comprado... ...ya lo tienes ahí... ...y ya solamente... ...o sea... ...se activa justo en el momento en el que en el que se lanza el juego, ¿no? O sea, serías el primero en utilizar el juego. El Resto viene siempre en forma, como he dicho antes, de actualizaciones por aquí. Aquí voy a enseñar una parte muy importante para esta nueva generación y que la tenemos siempre a mano, es el móvil. ¿Y por qué digo el móvil? Porque el móvil, aparte de Aleza, el móvil puede ser también el mando de la televisión y de tu Xbox. Es, Yo creo que es más difícil de que tu móvil esté más alejado de ti de lo que puede estar el mando con el que juegas a los videojuegos. Yo creo que siempre el móvil... Lo tiene uno más cerca, accesible además para poder cogerlo en cualquier momento. Hay una función también que, de la que vamos a hablar, que es la función de copiloto, que al principio no entendía muy bien para qué servía. Luego he entendido que es como una. que hay muchas cosas eh, que se pueden hacer con la función de copiloto, pero entre ellas se hizo eh, básicamente para personas con problemas eh, Psicomotores Es decir Utilizar dos mandos Dos mandos Que la consola se parezca Al disco de Simon Que lo que tú quieras Pero por lo menos Para las personas que tienen discapacidad Sony ha hecho algo No sé si lo ha hecho bien Lo ha hecho mal Eso lo tendrá que decidir las personas que utilizan estos periféricos que al final eh, llegan tarde, como digo a todo, llegan tarde a todo, pro consumidores en la vida, no se les ha ocurrido hacer esto hasta ahora ustedes podéis incluirlo en la guerra de consolas ustedes mismos, yo no lo voy a incluir a mí me parece algo positivo que ha hecho PlayStation y me da completamente igual la razón incluso por la que lo haya hecho. Bravo por Sony por haber hecho los, los, aunque haya personas que piensen que esto es una burla y bueno, pues ya veremos si es una burla. Esperemos que no, porque si, si desde luego, si es una burla, esta gente merece ya un correctivo, pero vamos, desde hace tiempo ya, pero bueno. Sigamos, miles de cosas, como he dicho, ¿no? Encender la tele también con el mando. O sea, con el mando puedes cambiar hasta, la, hasta, hasta las cadenas. Eh, y todo esto viene, pero también hay que comprender que la propia consola, ¿no? La interfaz de X de Xbox. Eh, la interfaz de la Xbox Series X y Series F ha dejado mucho que desear en el público de Xbox. ...que lo primero que ha dicho es... ...pero si es igual... graso error... ...no es igual... ...de hecho es... ...mucho más diferente... ...y se pueden hacer muchas más cosas... ...con ella... ...como poner fondos dinámicos... ...y hacer... ...todo tipo de cosas... ...aparte de personalizarlo a tu gusto... ...y cuando digo personalizarlo... ...no me refiero... ...a... ...simplemente cambiar el fondo de pantalla... ...no... ...no o tu foto de perfil no sino de prácticamente mmm, ser tú mismo o tú misma los que sepan o los que quieran decir pues esta parte quiero como como en youtube digo yo a lo mejor los vídeos populares arriba los vídeos no, no solamente la gente con, con falta de carisma como Jonis, veneciano pone los vídeos más populares ahí como como, como el que pone los trofeos de caza, y como, mira, un día hice 15.000 visitas, reta más por culo. <risa> Tío, mierda. Bueno, en fin, eh, es que de verdad, ahí son patéticos hasta, hasta decir basta. Luego tenemos otra cosa que a lo mejor eh, conozcáis, no conozcáis, o penséis que no sirve para nada ya hablo de las memorias externas hablo de las memorias externas y no las memorias internas no las FCD de la Xbox o la FCD de la PlayStation horriblemente sepultada dentro de la consola donde hay calor o sea metes la FCD en el puto infierno no, sin, sin salida además parece una tumba parece una tumba, la abres, quitas el DC y parece una tumba, estás metiendo una FCD directamente en una tumba no, pero tiene disipador de aire y los cojones, ¿Qué importa que tenga disipador de aire ¿dónde va a sacar el aire esa cosa? Dios mío, chiquillo que, te, que, que es horrible y luego, aparte, fijaos lo necesario que ha sido la SCD durante todo este tiempo, con tanto juego, normal, con tanto juego, hombre, con tanto juego, la SCD no era, hasta, vamos, no la ha sacado hasta un año y medio después, más bueno En fin, pero nosotros y también los de PlayStation utilizan eh, memorias externas. ¿Para qué? Pues para grabar. ...vídeos largos... ...y esto es algo que, que no vamos a dejar de hacer... ...esto es algo que vamos a seguir haciendo... ...yo no tengo las memorias externas... ...para hacer uso como si fuera la tarjeta fcd ...o fuera la memoria interna... ...no, la memoria interna la tengo intacta... ...es que la tengo intacta... ...en todo caso le pongo una tarjeta fcd ...pero las memorias... lo que son las memorias externas... ...lo único que me van a ayudar es a hacer gameplays más largos o menos largos y poder conectarlo al ordenador lo cual viene siendo ya también incluso un aburrimiento puesto que puedo hacer otras cosas para poder mandar la señal de lo que estoy jugando al ordenador y grabarlo o sea que es que no tiene sentido ya eh, sinceramente para mí no, no tiene sentido que si hay periféricos que se pueden meter el uso de memoria aparte de periféricos que se pueden meter en una Xbox One S o en una Xbox One X, ahí está la Xbox Series X y la Series S para demostrarnos que no solamente puedes poner una webcam, mira, esta es la webcam que utilizaba antes, es una webcam buena, que la voy a poner en otro ordenador para grabarme en otros lados, y, y la puedes poner en la Series X, también puedes poner en la Series X lo que es, un teclado o el ratón eh, que necesitáis eso sí pues un ladrón un ladrón no sé cómo le llamáis esto y de mejor calidad que esto porque esto es del chino eh. mira, mira, es que mira como suena es que suena chino yo aquí aquí nada más que para poner un ventilador una puta mierda esto no, no vale para mucho y además súper anticuado nada más que hay que ver las entradas ¿eh? nada más que hay que ver las entradas puro 1.0 vamos, esto esto no tiene esto no tiene ni, ni, ni unos ni ceros, ni puntos ni nada, porque esto eh, básicamente no lo, hice, lo hicieron en China y no, no, no pensaron en ello puedes, por poner, puedes poner como digo eh, la webcam o el ratón, o qué, o por qué no, las Oculus Quest. Las Oculus Quest las puedes poner, claro que sí. Está habilitado. Si hay una cosa que, que no sabe la gente de, de... o hay algo que no sabe mucha gente sobre Xbox, es que Xbox permite que se pueda utilizar las gafas Oculus Quest. O, otra cosa es que las utilices, que, que vaya bien o no vaya bien, pero que se puede utilizar, sí. ...y mucho menos ahora con las... ...VR2... ...que vienen con cable... ...que me, me da igual que el cable sea largo... ¿Ustedes, ...ustedes habéis visto... ...los carajazos que se pega la gente... ...jugando con las VR... ...no, sí si yo... ...voy a hacer un especial... ...un día, es que lo tengo pensado... ...hacer un especial de gente que se pega carajazos... ...así... ...en plan vídeos de primera... ...gente que se pega carajazos con esas gafas... ...porque... Eh, y además no se las pega con las Oculus Q, Se las pega con las de Sony Siempre las de Sony Siempre, siempre las de Sony Pero bueno, vamos eh, Copia de seguridad eh, Siempre es necesario Ya sea un móvil, una tablet, un ordenador Y por supuesto una consola Y más ahora con tanto ataque Con tanto ataque cibernético ¿vale? Hoy he bloqueado a alguien, simple, hoy he bloqueado a alguien eh, que, por desgracia, le han hackeado la la, la cuenta de Twitter. Y entonces, claro, eh, me ha mandado un mensaje diciendo, este es tu Instagram. Y el, y el antivirus ha dicho, no entres. He dicho, hay que te bloqueo. Pero me llamó la atención... O sea, por algo, algo me decía que, que, que, que algo no, no era muy normal en el mensaje, que algo algo algo más estaba pasando. Me metí en el, en la cuenta del chaval y, claro, entonces vi que es que le habían hackeado, que él mismo eh, estaba diciendo, no, toque, no, si os mandan algo, no sé qué, no sé cuánto. Y digo, mira, mmm, tampoco te conozco tanto. O sea, yo lo siento que te hayan hackeado, pero... Pues, ...pero lo que no voy a hacer es dejar... ...que me hackeen a mí... ¿No? bueno, pues encender tu Xbox desde tu cuenta... ...pasando por todos aquellos de las otras cuentas... ...esto viene siendo el problema de siempre... Eh, ...a cuantos más jugadores hay en una casa... ...más cuentas hay... ...cuando enciendes la consola... ...te encuentras a tu novia... ...y a tu niño... ...y a tu niña pequeña porque todos tienen una cuenta y, y ojo no no es broma Cada uno tiene su su, su lista de juegos por supuesto el padre no, no, uh, no puede jugar a los juegos de, de, de, la, de la niña más pequeña o del niño más pequeño pero la niña más pequeña tampoco puede jugar a, a, a los juegos ni de papá ni de mamá <risa> Pero, ¿cómo pasar esa, ese largo tránsito de tener que... Ay, ay, siempre! ¿verdad? Pues con el móvil, hijo, con el móvil. Es que, es que el móvil es, es la solución de todo. Si es que el, el móvil... Tú haces una grabación, haces un gameplay de un juego de Xbox y lo metes directamente a la red móvil. Se lo voy a poner al móvil y te llega aquí, como, como te, os lo he enseñado antes, os llega una publicación... Un una notificación diciendo oye que, eh, que tienes aquí el vídeo que, que has grabado y, digo, oh, ve, ve, ve". y voy cojo y lo subo a youtube directamente con el móvil sin sin, sin ningún sin, sin ningún problema ya está y ya sabéis que bueno sabéis que la serie x tiene un terabyte que la serie s tiene un unos 512 gigabytes y que por lo tanto esto incluyendo el sistema pues se queda en menos no se quedaría en unos 800 y pico en lo de la serie x y se quedaría pues en unos 350 y algo gigabytes en el caso de la serie C que es más o menos es el la memoria que tengo yo fijaos la serie x eh, tiene la suficiente memoria como para tener bastantes juegos Y por lo tanto, creo que no voy a necesitar comprarle una tarjeta SSD. Eso es lo que pienso por ahora. Pero desde luego, creo que a la, a la serie SSD sí que al final quedaría que tener que comprarle una tarjeta SS, SSD. No como las de Sony, que, que parecen una tumba. Están ahí enterradas ahí en, en, en la propia consola. La lupa. Lupa, maldita lupa. Oye, mira, si yo no es que tenga miopía ni diotría. Tengo... ¿Cómo se llama? Joder? Hiper, hipermetropía tampoco. Eh, presbicia. Presbicia. Yo tengo presbicia. De hecho, tengo las gafas ahí. Me da mucho coraje porque realmente la presbicia es eh, ojos cansados. Y entonces, pues como que. O sea, tú, tú ves bien, realmente. Cuando ves mal. ¡Ah, Dios mío, es la muerte! Ah, no, es el cinzo. ¡Ah, no, es la muerte! Es bigata. Es decir, no es Repipoño. Ay, es Repipoño. Bueno, amigos, pues estos son. Eh, por ejemplo, eh, lo de la lupa, a mí me parece. ¿Qué, que no... Uh. Ahora, ahora sí, ¿no? Eh, vuestros mandos de la Series X o Series F son compatibles, cosa que no lo son los anteriores, evidentemente, con eh, todas esas consolas. O sea, tomando Series X puede jugar en una One en una 360 puede jugar en la primera Xbox porque es la leche y bueno, ya si sí, ya te compras la, el, la Elite 2 ya bueno, ya eso es increíble es un mando que, que voy, a, voy a tener que ah, ah, le tengo muchas ganas a ese, a ese mando, de verdad le tengo muchas ganas a ese mando bueno, pues hoy vamos a hacer otro gameplay bastante, bastante tóxico y espero que estéis completamente, pero felices y contentos. Ya sabéis, si os ha gustado el canal, pues suscribiros, darle like y nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.